Chicos, ¿qué tal estáis? Yo soy Pedro, Pedro y yo soy María. Y la que está detrás de la cámara es mi, mi... madre. Hola, chicos. Bueno, chicos, hoy tenemos un vídeo chulísimo. chulísimo. ¿O acordáis, bombones, de mi vídeo 24 horas, yo siendo el rey de la casa? Que mi madre me tuvo que comprar 200 pelotas. María, tú no tenías ninguno, ¿no? Sí, que ahí está el mi video de 24 horas. Siendo la reina de la casa, ¿verdad? Sí, claro y que también. Dejo también por aquí. Y María, por ahí. ¿Vale? Bueno. Muy bien. Venga, Pedro, explicamos un poquito de lo que va el vídeo. Claro, bombones. Aquí tenemos todas las cosas que vamos a necesitar. Ay, venga. ¿Cien? Que te la cabeza, Pedro? Venga. 100 y 100. 200, venga, y las redes, os explicamos, mira las redes son para coger las pelotas, obviamente, pero van a ser pelotas de diferentes colores, por ejemplo, a mí me va a tocar el amarillo y el azul, y a María, por ejemplo, el rosa y el verde. Vale, muy bien. ¿Vale? Y el que gane, bueno, esto va a ser en tres minutos, y el que gane, ¿sabéis cuánto va a ganar? <risa> a la piscina, espero que mi madre no me mate. Venga. ¡Uy, uy! Eh. Dale, ¡Que sale, sí que se sale! Dale, tú es que vale. madre mía, chicos! Ya estamos aquí con las pelotas y mira lo que nos ha pasado. Se han, ven, como... se han venido todas con del aire Se han puesto todas juntas sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo un poquito más complicado Vale, venga, Porque ¿cómo? No podemos... Solo, podemos... Solo podemos coger una pelota De una en una, sí. muy bien y... Las cogemos de una en una de nuestros colores ¿No? de un... El color que nos toque sí. Y las ponemos allí cada uno En una esquina y una red Que lo vais poniendo, ¿vale? No okay. se pueden tocar con la mano ni para meterlas en la red ¿Vamos? A ¿Qué? Ya. <risa> venga, Pedro. Venga, María. Madre mía, venga, de aquí al circo del sol. Venga. Bueno, pues espérate, me pongo aquí el tiempo. Son tres minutos, ¿vale? Venga, preparado, listo. Contamos. Contamos. A ver, hacemos recuento. Pedro, venga, ¿cuántas tienes? A ver, una, dos. Venga, tírala. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Muy bien, venga, María, ahora ve la tirada de tú. Una. Dos, tres, tres, cuatro, cinco, cinco seis, seis siete, siete, ocho, ocho, ocho, nueve, diez y ocho. ¡Muy bien, María, la campeona! Vamos ¡Oh, con el segundo juego, reto, como queráis. Sí. Con otros mil euros, madre mía. ¡Otros mil euros! ¡Oh! la carterilla eh, aquí en los vídeos, ¿eh? Bueno. Venga, el, el siguiente. Este juego, bueno, este reto, sí. consiste en el que coja más puntos que cada anilla tiene. Por ejemplo, el azul tiene 10 puntos. la Cada roja, uno tiene una cantidad sí, de puntos, ¿no? 30, 40. Venga, perfecto. Vale, 40 es el máximo, ¿vale? Y mi madre la va a tirar por ahí y el que coja más gana. ¡Mil! ¡EUROS! Bueno, yo le voy a entregar a mi, a mi madre esto: la anilla, la anilla, pero no quiero esto es porque esto. no quiero, porque voy, perder, vale. porque voy a perder. Venga, yo las tiro, ¿vale? Venga, eh, no, eso tengo? cógelo tú cara yo te lo digo. Vale. Venga, la tiramos por ahí, no me por pedir. ahí. No podéis mirar, solo tenéis que estar de espalda, ¿eh? Así, muy bien. Por ahí, por ahí, otra poca y por ahí, otra poca. Vale, vale, ya están tiradas en el agua, Pedro. Ya. Así que dame el cronómetro y tenéis dos minutos justo. El tiempo comienza, ya. ¿Ya las he cogido todas? Sí. ¿No falta ninguna? Sí, ya están todas. Ah, bueno, para pues ir terminando el, el cronómetro, pues perfecto. Bueno, contamos primero las mías. Venga, vamos a contarlo. Aquí, aquí, aquí que yo llego bien y me veis. Vale, 20, 20, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 130. Muy bien, venga, a ver María lo que ha cogido. ¿Qué te María? Con lo tuyo. Vamos a lo de María. Venga, cuenta, Pedro 30, aquí hay 30 Venga, 30 Y 30, 60 Venga, muy bien 60, 70, 80, 80 90, 90 y 100, 100 Y 40, 140, 140. Te ha vuelto a ganar María, ¿no? Sí. A ver qué se ahoga esta niña ¿Dónde está María? María Gana 2.000 euros Bueno, chicos, venga, vamos a despedir ya el vídeo bueno, Sí, porque si no...